Gracias por animarme a continuar con esta serie de vídeos mis errores como emprendedor e inversor. En este sexto capítulo os comento cómo cometí el error de mal captar eh, talento eh, en mi paso de Sevilla a Madrid. Os detallo. Los sueldos que se pagan en Sevilla son bastante inferiores a Madrid y Barcelona, pero yo iba con mi chip de cómo se pagaba en Andalucía. Graso error. Estaba fuera de mercado en las primeras entrevistas laborales. Eso llevó a una pequeña crisis de reputación de eh, Emilio al llegar a Madrid está planteando pagar eh, fuera de mercado y peor todavía a los profesionales y el gran talento que quería captar no lo conseguí en esas primeras entrevistas los usan es rápido pero el error ya estaba hecho y me planteé, mira, de sueldo fijo tengo que estar completamente acorde a mercado, plantear variables según objetivos que se cumplan y un bonus anual que termine de ofrecer una gran mejora con respecto a mi competencia para captar ese talento. Y ya dentro de retener talento, ofrecer parte de sueldo en la parte no económica, en cuanto que eh, hay que ofrecer facilidad de conciliación laboral personal, hay que plantear que se pueda hacer teletrabajo, eh, facilitar la formación continua de los trabajadores y que son, eh, un planteamiento por la que parte económica fijo, más variable, más bono anual y eh, beneficios no solo económicos, sino facilidad para que pueda crecer ese trabajador con nosotros y que eh, podamos retener y podamos conseguir el mejor talento que haya en el mercado para poder ser competitivos con la gran cantidad de empresas con las que estamos cohabitando en los mismos hábitats. Eh, fue un error que Susan y ya no volví a repetirlo y quería compartirlo con vosotros para que eh, estéis os avisar. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!